Agradecemos a todo el mundo para estar con nosotros, apoyándonos, ¿no? a la, primero a las asociaciones y a la ONG, todo lo que se ha movido, la plataforma de la defensa de la pensionista pública, a todo el mundo. Saludamos, agradecemos a todo el mundo. La manifestación del 15 de noviembre, colectivo de trabajadores africanos, queremos agradecer a todos que ha habido, he estado aquí ayudando, reclamando nuestro derecho. Hermanos, estamos aquí para reclamar nuestro derecho a una vivienda de luz y con servicio donde podemos descansar después de nuestro trabajo con cualquier persona. Es muy importante decir que no queremos regalos. Somos trabajadores y necesitamos vivienda digna que podemos pagar. Este problema lleva ya muchos años y nadie hace nada. Aquí no se necesita para trabajar y desde ahora reclamaciones soluciona a todos los sectores y la administración andaluza a los empresarios y al ayuntamiento y a la organización social que se ponga de acuerdo que colabora todos para dar una solución en este problema ya. No admitiremos, no mentiremos ni solución temporales. Sabemos que es posible y queremos que empiece ya, queremos estar presente en cualquier reunión desde ahora no representamos a nosotros mismos a través del colectivo de trabajador africano. Desde aquí animamos a los trabajadores andaluces y españoles a que se anúe ahí a nuestro lucha. Ellos comparten lo duros que es nuestro trabajo, pero ellos tienen una casa digna donde descansar después de cada, cada peonada. Y nosotros no por eso lo pedimos su apoyo. Queremos resaltar que nadie puede ser menos persona por tener papeles. Aquí somos iguales. Aquí no importa que tenga papeles, no tienen papeles. No estamos pidiendo papeles. Bueno, bueno. Todos somos trabajadores, hacemos nuestro trabajo. Por eso pedimos a la edad del político emigratorio de la Junta de Andalucía al gobierno central que haga también sus trabajos, afronte este problema ya. No parece que sería muy fácil para ellos. Hacer una regulación, aunque sea temporal, para que todos los trabajadores y trabajadoras que trabajamos aquí podamos tener papeles, podamos tener contratos de trabajo, podamos pagar nuestro impuesto y tener los mismos derechos y deberes de todas de las personas. Desde hoy, adelante, no aparecemos hasta seguir que se respetan nuestro derecho y seguiremos a la movilización hasta que no nos da una solución. Lo vamos a conseguir, hermano, hermana. Ahora necesitamos el apoyo de todos los sectores y agradecemos a la ONG que está presente aquí, su colaboración y animación. A los demás, a unirse a nosotros en esta lucha. Tenemos la puerta abierta a todo el mundo. Que sea africano, que sea europeo, la puerta está abierta a todo el mundo, a todos los ONG, que quiere colaborar con nosotros. Hay que decir, hay mucha gente que no está apoyando y ya en toda España. Se encuentra aquí con nosotros una representante de la red social Andalucía, nueva cultura del agua red, agua pública Mareas Azul del Sur, para apoyarnos a nuestro derecho, a tener agua en nuestra casa. También. Contamos con el apoyo del Sindicatos Andalucía, del de Trabajadores y que está aquí su secretario general Oscar Rena para apoyarnos. Un fuerte aplauso para Oscar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí ¿Sí? ¿Sí? También tenemos el apoyo desde el sector político de María García. Un fuerte aplauso para María. Invitado del apartamento de Andalucía por delante Andalucía que se encuentra aquí con nosotros otro corto plazo por ello se ha registrado un pregunta en el Parlamento sobre nuestros problemas y no invitas a una a que una presentación otra esté presente allí el día que se plantea nos envía su apoyo también desde Asamblea Antiratista del Madrid un corto plazo para ello Después daremos la palabra a los demás representantes. Saludamos también a la Guardia Civil y la Policía Local que está aquí para apoyarnos a nosotros. Un fuerte plazo para ellos también. ¡No, no, no!